Son reconocidos por ese, eh, pues ese peso moral que tienen al interior de la sociedad comunitaria, de las, de las comunidades. Entonces, ellos son los denominados consejeros. A ellos se les pregunta en muchas ocasiones qué hacer y cómo hacerlo. Y muchas veces las familias eh, van con ellos o muchas veces los mismos consejeros están presentes en el momento de las sentencias en el momento de las asambleas y ellos pueden decir qué es lo que está bien y lo que está mal y eso es muy eh, tomado en cuenta tú me, tú me dirás Santiago si has estado en alguna de este tipo de asambleas no sé pues eh, la pregunta según lo que entendí uh -huh. este o sea, el acusado lo que eh, se busca inmediatamente buscar a sus familiares, eh, conectarlo y a, a dar conocimiento de que se encuentra en alguna base de la policía comunitaria, siendo acusado de no sé qué. ¿De pues, de, de, bueno, de, de cualquier cosa establecida. De, de, también puede ser. también un experimento que no pude? Este, de cualquier sí. modo, o sea, siendo lo de, de la comunidad, de, lo, de otro estado. De lo que sea la cosa es que infringió dentro eh, no, no, de un espacio de un territorio de la policía comunitaria y, y la policía comunitaria está obligada a dar parte a sus familiares a sus conocidos de que está siendo eh, detenido por tal cosa por tal asunto dentro de ese territorio ¿no? eh, por tanto la misma familia eh, Efectivamente, no con un abogado, pero sí la familia tiene eh, la posibilidad de buscar recursos para apelar a su inocencia. ¿no? Pero cuando estás diciendo de recursos, no se deben entender por dinero o por abogados como no, los nosotros, no, sino, sino pruebas. Como pruebas, evidencias. Pruebas, Ajá. evidencias, testigos, etc. Y todo eso lo llevan. Si van acompañados y si lleva un procedimiento, estas ese, personas... Eh, fungen como abogados en el sentido de defensa o sea, alguien aboga por alguien porque lo está defendiendo, no está abogando y hay fiscales, fiscales también, que serían los, las autoridades comunitarias, que son las que velan por esto pero uh -huh. sigue sin quedar un poco claro al respecto, o sea, es decir si es un mestizo, como decía ¿qué es lo que sucede? yo puedo decir es que yo no me no, me, no soy parte de, de, de la comunidad, entonces yo quiero que me juzgue bajo otro esquema no con, con ellos ¿Qué es lo que, se claro. sí, lo que dice el debido proceso que podría yo acusar este de que se está infringiendo esto Ajá. eso es algo que ha sucedido sí. es decir, los familiares muchas veces acuden con el ministerio público, acuden con el juez mixto y dicen, tienen detenido a tal persona y están infringiendo la ley ¿qué ley? la ley mexicana pero si estamos a la hora actual, resulta que la constitución está reconociendo los sistemas normativos. Y cuando está reconociendo los sistemas normativos, está reconociendo el sistema normativo comunitario. A, a la hora actual, estoy diciendo, ¿eh? a la hora actual. Si es verdad que ha habido conflictos en este tipo de, de, de luchas, ese es el pluralismo jurídico, son dos o más sistemas que están en un mismo territorio y exigen el cumplimiento de sus respectivas normas. ¿sí? Entonces, cuando se expande el sistema comunitario y dicen, bueno, un mestizo que ocasiona aquí un malestar, pues va a ser observado, va, su conducta bajo este esquema. ¿sí? Si uno va a Estados Unidos y uno inflige una ley, ¿qué va a hacer? Hay posibilidad de extradición, diría por ahí el Chapo, ¿no? Entonces, hay, hay posibilidad de extradición, ¿no? Eh, es que es una negociación diplomática entre sistemas distintos. En el, eso yo lo buscaría, por ejemplo. Un mestizo que incurre en una falta dentro de la comunitaria, entonces yo buscaría comunicación entre los sistemas para una posible declinación de competencia de la comunitaria ante las autoridades del Estado. Eso, pero no en un sentido de que ustedes no tienen derecho a porque la constitución está diciendo ahí que el sistema normativo de los pueblos indígenas es reconocido por supuesto lo que estoy diciendo no significa que lo que dice la compañera sucede todos los días claro, porque el debido proceso es un derecho humano y entonces la constitución dice si sí tienen derecho al ejercicio de los sistemas normativos siempre y cuando no violenten los derechos humanos entonces en el debido proceso es un derecho humano y ahí hay un, un posible conflicto. ¿Y qué sucede en el TOCA 99-2013? TOCA Penal diagonal 99-2013. diagonal Pues sucede que el, el juez federal, en este caso, pero yo no estoy ahí muy, muy de acuerdo, pero bueno, el juez federal, es algo muy interesante, este, declina la competencia a favor de las autoridades comunitarias de Oaxaca, pero después de que tiene la garantía de que el procedimiento interno no violenta los derechos humanos. ¿sí? Entonces, está de este lado para allá, pero si se puede de este lado para allá, que es correcto y de, de, en sí es bastante avanzada actualmente, eh, yo diría que también se podría hacer del lado contrario. Yo diría, ¿no? Es complicado técnicamente hablando porque tocan esos derechos humanos ese discurso de los derechos humanos pero cuando uno está este, reconociendo los sistemas normativos en este caso lo que tenemos que ver es si la, la, la discusión en torno al debido proceso lo que se tendría que ver es si esa persona que ha sido sentenciada dentro del esquema del sistema comunitario ha seguido se le ha seguido el debido proceso comunitario no estatal comunitario, porque estamos hablando de otro sistema. En el caso de que no se les hubieran llamado los familiares, de que no tuviera a estas personas que abogan por él, los consejeros, etcétera, alrededor de esta persona, en, de, del culpado, entonces sí se estaría diciendo, se está violando el procedimiento, pero el procedimiento comunitario, no estatal, no del sistema mexicano. Pero, doctora, hay una pregunta. Si hablamos del principio de personas... Y tendríamos entonces que, primero, tener conocimiento de si el sistema comunitario es más protector para la persona mestiza, ah, si es más protector en los derechos humanos específicamente del imputado, que el sistema federal. Porque por ejemplo, si es privado de libertad, tienen 48 horas para decidir su sí, situación sí. jurídica y por supuesto tener... Igual, por ejemplo, pienso en un mestizo que no tenga lazos, no tenga lazos con la comunidad. ¿Quién lo va a ayudar o qué no lo va a defender? Yo creo que difícilmente, no sé. No, digo, no Ellos van a encargar de, de. Si él dice si yo quiero un abogado, difícil. yo creo que sí sería muy válido que le trajeran un abogado si él lo está pidiendo, que eso es, es un derecho humano. Yo creo que si la, la persona, persona no, inculpada lo pide. Probablemente, en estas circunstancias, es posible que se... Lo que tiene este sistema es que es flexible. No significa que se pierda el debido proceso. Es flexible porque se va se va construyendo. Estamos hablando de un sistema similar al común law, ¿No? En este sentido. Ahora bien, fíjate la protección. Otro caso. Un homicidio. También en región comunitaria. Creo que fue... Ay, no me acuerdo, por los 2010, 2013, 2013 probablemente. Hubo un homicidio en una de las comunidades, no me acuerdo ahorita cuál, donde eh, las víctimas fue un, creo que un prestamista y un vendedor de tortillas. No sé si te hayas escuchado hablar de esto, Santiago. Entonces, en la comunidad se hace una asamblea, al interior de la comunidad dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos, este, estos homicidas? ¿no? y para sorpresa de alguien como nosotros educados en un sistema distinto la preocupación se centraba en qué hacer con los muchachos o sea una de las autoridades dijo ¿y ahora qué vamos a hacer con los muchachos? es obligación de nosotros no velar porque estos muchachos no vuelvan a caer en esto o sea no es, una, no es un sentido de venganza los vamos a hacer ya los agarramos y vamos a hacer cachitos no, no, es una cuestión de que vamos a, a trabajar con ellos para que se reeduquen que es otro de, las, de los pilares institucionales comunitarios seguridad, justicia y reeducación la reeducación es la sanción es el trabajo pero la, el mismo nombre lo dice muchas cosas, reeducación están tratando de incidir ¿no? en las personas para que reflexionen para que hagan conciencia sobre lo que hicieron incluso en un delito tan grave como puede ser el homicidio, decía yo también.